José Antonio Castrist, nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, es un abogado y político chileno. Actualmente es candidato independiente a las elecciones presidenciales de Chile 2017.